Bar La Esquina del Deporte, el sitio donde el fútbol se vive con pasión. Todos los partidos, ligas nacionales e internacionales, acompañados con el mejor ambiente futbolero. Bar La Esquina del Deporte, pantalla gigante, licores nacionales y extranjeros. Bar La Esquina del Deporte, visítanos en la carrera 12 con calle 19 esquina, en Granada Meta, Bar La Esquina del Deporte.